Acompaña a mi vecina Se acerca la noche y dimos vuelta a la piscina Vamos a poner la música que les fascina Ella quiere tomar porque es su medicina La gente quiere que le suba un poco más más Para que la noche se active y no pare más más Para que ella lo mueva y no quiera parar Porque me encanta su cadera a la hora de bailar oh, oh. Bailar. Es mi hora pa' brillar La invité a darle una vuelta para poder comenzar Y yo voy a celebrar Y ahora voy a brindar Por todo eso que yo quiero y por otro poco más Lo mueve, me encanta Tiene sus papeles pero hace el de la santa Lo mueve, me encanta Hace lo que quiere, no hace lo que manda Invierte los papeles cuando le hace falta Y prende cuando quiere, ya nada la espanta Tiene su puto level, me encanta cuando canta Y hace lo que quiere y quiere al que canta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 Estoy en la pool y me acompaña mi vecina Se acerca la noche y dimos vuelta a la piscina Vamos a poner la música que le fascina Ella quiere tomar porque es su medicina Porque es su medicina Ella quiere tomar porque es su medicina Porque es su medicina Porque es su medicina, porque es su medicina.